No cedas, ceder es pecar Más fácil será te luchando triunfar Valor pues gustoso domina tu mal Jesús librar puede de asalto mortal Y a Jesús pues acude en sus brazos te hará dulce calma, y él te hará vencedor evita el pecado, procura. Agradar a Dios a quien debes por siempre ensalzar No manche tus labios, impudica voz Tu corazón guarda de codicia atroz Y a Jesús pues acude en sus brazos Tu alma hallará se calma Enigmo, enérgico sé, en Cristo ten siempre indomita fe, verás a tu dicho, de Dios es tu ser, corona te espera y vas a vencer, y a Jesús pues acude en sus brazos tú dulce calma y él te hará vencedor a Jesús pues acude en sus brazos tu alma hallará dulce calma y Él te hará vencedor